Hola, aquí estoy en el programa 3D Max y lo que voy a hacer es diseñar el objeto tridimensional elástico muy muy sencillo, va a ser una caja así alargada eh, vosotros podéis diseñar un objeto más complicado pero os recomiendo que para empezar sea un objeto con pocos vértices, con pocos polígonos entonces vamos a empezar creando una caja en principio la colocamos aquí, da igual la forma porque, o la posición porque ahora la voy a establecer pues en principio voy a poner la caja en la coordenada 0 0 y 0 y también le voy a dar lo, el tamaño que tiene la caja en particular va a tener de longitud 5 de anchura también 5 y de altura vamos a darle el valor 10 por lo tanto eh, si yo me acerco ahora a, a ver esta caja, es una caja alargada y como veis se puede voy a hacer el zoom en todas las imágenes para que se vea mejor. Ya tengo aquí mi caja. Bueno, a continuación, para distinguirla de lo que voy a hacer a continuación, le voy a cambiar el nombre. Vamos a hacer un rename, un renombrado, voy a llamarlo Asset. Este es el objeto tridimensional que se va a mostrar en, en Unity, que se va a animar. Muy bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. Ya que lo tengo aquí, voy a dar con el botón derecho a convertir a polígono editable. De tal manera que ahora en este menú de la derecha voy a seleccionar editar geometría y dentro de la geometría voy a seleccionar las caras, por lo tanto los polígonos y selecciono los los lados, solamente los lados. ¿Veis que si yo me giro, la, todos los lados verticales están seleccionados. Bien, pues ahora voy a dar a editar geometría y voy a aplicar un corte. Eh, selecciono plano de corte, que en principio es este plano. Veis que está aquí, yo lo puedo subir o bajar, pero en principio me parece bien esta posición porque es aproximadamente la mitad de altura. Entonces, justo en ese lugar, voy a establecer un corte y pulso el botón de slice. ¿Esto por qué lo he hecho? Porque si ahora veo los vértices de mi objeto, veo que no tiene los ocho vértices originales, sino que han aparecido cuatro más. ¿Veis? Aquí, uno, dos, tres y el que está detrás. De tal manera que nuestro objeto va a ser un objeto muy sencillo con 12 vértices. A continuación voy a crear otra caja que va a ser la envolvente. Va a ser una caja un poquito más grande. Entonces vamos a seleccionar también Box, una caja. Me creo aquí una caja de cualquier manera y ahora le establezco el tamaño. Voy a colocarla ahora en la siguiente posición. En X va a estar en 0, en Y va a estar en 0 y en Z ahora va a estar en menos 0,2, ¿vale? A ver si lo he hecho mal, menos 0,2, ahora sí. Y por otro lado, en cuanto al tamaño, vamos a hacer que tenga una longitud de 5,4, una anchura también de 5,4 y una altura de 10,4. Entonces, si veis aquí, tengo dos objetos para distinguirlo, voy a renombrarlo también. Voy a llamarlo envolvente. Entonces tengo, por un lado, el asset, que es este objeto rojo. A ver si lo consigo seleccionar. El asset es... Mira, quito la envolvente y así se ve bien. Este objeto es el asset y el objeto azul es la envolvente. Y están casi pegados, ¿veis? La envolvente es muy próxima. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, nos falta en la envolvente... También establecerla como con el botón derecho puedo seleccionarla y digo convertirla a editable también. Voy a volver a seleccionar los polígonos, pero esta vez solo de la envolvente, no del asset. Y también le aplico geometría, el plano cortador justo en la mitad. Nos viene bien esa posición, así que vas, le aplicamos el corte. Bueno, pues ya tenemos... Nuestro proyecto Max, vale, el proyecto Max es ext extensión.max. pero yo necesito para poder integrarlo en Unity, por un lado, que el Asset esté en un formato diferente. Entonces voy a seleccionar el Asset y en File le voy a dar a exportar. Voy a dar a exportar seleccionado porque solo quiero exportar el Asset, la geometría del Asset. En este caso, vamos a buscar la carpeta donde lo quiero guardar. Bien, en esta carpeta voy a, a guardar y el objeto, el objeto lo voy a llamar si queréis así, objeto mínimamente, objeto. Y lo vamos a llamar con la extensión OBJ, que es una extensión que mantiene las coordenadas de los vértices, las normales... Toda la información básica del objeto y es un es un formato muy sencillo que Unity va a poder leer. Entonces seleccionamos objeto. OBJ. A continuación le damos a Save y aparece esta ventana. Es muy importante en principio dejar todas las casillas marcadas que vienen por defecto, pero es muy importante esta de aquí. Alternar o intercambiar las, los ejes I y, y Z. Esto hay que dejarlo activado. ¿Por qué? Porque en... En 3D Max, aquí vemos los ejes, el eje X es el horizontal, el eje Y también, y el Z es el vertical. Digamos que son los ejes que se suelen usar normalmente en física. Sin embargo, en Unity, respecto de estos ejes, tiene intercambiados el eje Y y el Z. El Y es el vertical y el Z es horizontal, perpendicular a X. Por lo tanto, nos va a interesar hacer esto de aquí. Le doy a exportar, nos da aquí información, ha habido 12 vértices, 12 normales, etcétera Bueno, en principio, DON, todo bien. Y ya tendremos nuestro fichero del asset o del objeto tridimensional en, con extensión OBJ. A continuación, voy a la envolvente. Selecciono la envolvente y ahora voy a hacer lo mismo. Necesito exportarla a un formato que no es el OBJ, va a ser otro diferente. En particular, vuelvo a dar a File, Exportar, ahora selecciono la opción Exportar a Secas y una vez más selecciono, en este caso la carpeta ya es correcta y si no la, la busco, vamos a llamarlo Envolvente, a ver, un momentito, Envolvente, por ejemplo, pero ahora el formato va a llamarse STL. STL y le doy a Save. Entonces, a continuación nos pide, hay que confirmar que sea solo lo seleccionado y lo seleccionado es la envolvente y vamos a hacerlo en formato ASCII y ya le doy a OK. ¿Vale? En principio ya podemos eh, cerrar el, el 3DS Max. Vamos a ver qué aspecto tienen los ficheros que hemos generado. Bien, este es el fichero eh, OBJ que lo he abierto en un cierto editor que tengo instalado. Y básicamente es un fichero ASCII que tiene información de los vértices. Estas líneas que empiezan por V son los vértices. Entonces nos está dando las coordenadas X, Y, Z de cada uno de los vértices, los 12 vértices que tiene nuestro Asset. ¿De acuerdo? Fijaos que, como he intercambiado el eje Y por el Z, la coordenada eh, que va hacia arriba es la coordenada Y. ¿Vale? Por lo tanto... Tengo vértices en el plano I igual a 0, en el plano I igual a 5, no es exactamente 5 porque hemos hecho el corte un poquito a ojo en la mitad, y luego en el plano I igual a 10. Es decir, es un objeto orientado a lo largo del eje I, tal y como lo va a interpretar Unity. Por lo tanto, hemos hecho bien la exportación. Vamos a ver ahora el fichero STL. Este es el fichero de la envolvente. ¿Vale? El formato STL pues es un formato diferente, también tiene las coordenadas de los vértices ¿vale? con información de las caras, ¿vale? pero es un formato un poquito diferente. Nosotros tenemos aquí eh, triángulos, porque veis que cada una de las facetas o caras son tres vértices. Y sin embargo, para simular o modelar nuestro objeto tridimensional, vamos a trabajar con... Eh, tetraedros, no con triángulos. Por lo tanto, voy a utilizar una librería llamada TetGen que va a convertir esta información de triángulos de la envolvente STL en tetraedros.